Zombie Apocalypse. <laughs> ¿Qué chavales? Bienvenidos un día más al canal, soy David. Y como veis, después de hacer 6 semanas, los SBTs que nos pedían nos han dado ya el sobre para abrir nuestro TOTS asegurado. Y aparte, tengo más sobres que he ido acumulando que vamos a abrir también este vídeo. Bueno, vamos a ir a la tienda. Aquí, ver sobres. Y tenemos todos, todos estos sobres, ¿vale? Sobre todo jugadores sobres de oro, de oro premium y el sobre del plot, asegurado que supongo que será este, sobre ultimate vale todos jugadores únicos he visto vídeos y nos puede salir más de un TOT así que no vamos a esperar más y vamos a empezar a abrir sobre vamos a abrir este, a ver que nos sale no camina bolichas pequeñas MCD, Tottenham Dyer Bueno A ver qué más hay Nada, nada Bueno Al club todo Sobre plata Aquí no saldrá nada Del otro mundo Al menos brilla el Exactar Ni tan mal Ojo Vamos a hacer el peo a 1500 monedas. Ahí, vale. Eh, esto lo transferimos, no lo queremos. Sobre plata y un po premium. Este es bueno, pero de plata. Defensa italiano. Uy, el ritmo. Como entran por ahí los delanteros, socio. Oh La un poco en ritmo ese. Bueno, bueno, bueno. Contrato. Contraticos bueno Y empezamos con los sobres de oro, ¿vale? Tal. No brilla. MC. Español. Tarder. Ah. Guerreiro. Bueno. Este no está tan mal. Al principio del juego. Tiro de química. centinela, Al club. Nos dan contraticos. Artículos buenos. Empezamos con los sobres de oro premium. Portero. Los. Bueno. El sobre bueno lo vamos a dejar para el final, ¿vale? Formas físicas. Vale, esto nada. Venga, sobre de oro premium. Podría caminar alguno que nos diese una alegría. Ese de japonés o saco. Todo esto después lo venderé. No se venderá con mucho. Pero bueno, algo sacaremos. Siguiente sobre Euro premium. Venga, Polica, Mi, Bruma. Bueno, un chetado. Mejor lo puedo vender por mí. ¿Quién sabe? Um, siguiente, vamos, guay ni brilla ni nada, defensa de Escucha Pues muy bien. Venga, hasta luego. El último sobre los premium. No sale nada, chavales. Nada, es que ni brilla. MC chileno, Valdés. Mierda, botón. Que sí, que sí, que no me cuente la historia. Bueno, al menos cogemos contratos y formas físicas que nunca vienen bien. Y sobre jugadores, sobre jugadores plata premium. Vamos, brillante. Da, argentino, perdón. Ahí está. Pues nada. Si nos piden plata para el gusto de el Champions, lo tenemos bien. Vale, se viene sobre gordo, ¿vale, chicos? A ver si camina, tenemos un poco de suerte. A la gente le han salido cosas buenas. Más de 4 dots Se puede venir, ¿vale? hacemos pues, con los dedos y le damos. 1, 2 y 3. Y ya te pilla, se pilla, se pilla. ¡Se pilla! Es caminante. 2 caminantes ¿cómo lo haces? que oh. es okay, lo que hay que mandar francés? ¿Francés por cero o oh, No. ¿Qué es, coño? Media 90, garrasco. Ah, a ver cuál es el otro top. Semedo. medo. Podría haber sido mejor, tío. Tampoco le vamos a hacer un frío, son top. Media 90, 89. Este portero no está nada, nada, nada, mal. Este lateral, 98 de ritmo, 90 de pase, 87 de defensa, 88 de físico, 92 de regate. Ni tan mal, ¿eh? A Este portero, 3 de piernas mala y 1,87 m de altura. Semedo... No están mal. Y Analdo, Belagravi, Michael... Son interferibles. Así que todo esto no lo tenemos que llegar Vale. Ya tenemos jugadores. Bueno, chicos. Esto es lo que ha salido. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejar un like, un comentario. Y nos vemos en el próximo.